Sí, A el botón. Bueno, decía que el objeto de la reunión era doble. Por un lado, compartir con todos vosotros y vosotras el, el contenido de las convocatorias de rehabilitación que desde el departamento estamos poniendo que están en marcha. Y por lo tanto. Eh, que conozcáis con detalle también las últimas modificaciones que se han hecho a, a las convocatorias, tanto al pre-5.000 como edificios y barrios, una convocatoria esta de barrios en, las que, en la que precisamente el papel de los ayuntamientos es, es fundamental, porque vosotros sois los que definís las zonas vulnerables y, por lo tanto, eh, requiere esa dec decisión y definición por parte de las corporaciones locales para que efectivamente se lleven adelante. Como sabéis también, eh, recientemente presentábamos en, en Madrid eh, en una firma eh, con el Ministerio de diferentes comunidades eh, autónomas el primer grupo de ayuntamientos que participaba en este, en este programa, 16 de 16. Eh, eh, municipios 10 eran, eran navarros y por lo tanto con una participación muy importante desde nuestra comunidad en este en este sentido eh, el programa de barrios como decía es un programa en el que necesariamente la definición de esas zonas es por parte de vosotros y por lo tanto es fundamental que conozcáis con detalle cómo cómo funciona este año <coughs> Yo diría que dentro de lo que es la política de vivienda del departamento, la, la apuesta fundamental es precisamente la rehabilitación. Hoy vamos a tener la oportunidad también de conocer el, el visor que se ha eh, trabajado desde, desde la Subinsa, en el que conoceremos cuál es, cómo podemos acceder y conocer cuál es la situación de los por, por las diferentes comarcas, las condiciones de, de, de la edificación existente en cada una de ellas y nos va a dar una información directa de cuál debe ser el nivel de intervención que desarrollemos, eh, era fundamental... <coughs> En este trabajo es fundamental el trabajo de cooperación de los ayuntamientos y del departamento en este sentido, el trabajo que desde las orbes de información, tramitación, etcétera, se hace en las distintas comarcas de Navarra. Y eh, también era fundamental en este sentido, y la respuesta ha sido muy positiva, eh, los equipos Elena, que efectivamente, a través de un convenio con el Banco Europeo de Inversiones, esos 19 técnicos y técnicas que están trabajando en esa labor de acompañamiento a los ayuntamientos, a las comunidades de vecinos, etcétera Yo creo que también en este sentido, el año 2023 es clave, es decir, del, la evolución de los datos de la rehabilitación del año 2014 al 2022 ha, ha mejorado sustancialmente. En el año 2014 se rehabilitaron 1.537 viviendas en el conjunto de Navarra. En el año 2022, el año que acaba de terminar, 6.624. Eh, hemos pasado de... 25 millones de inversión a casi 83 millones de inversión y es fundamental que este año 2023 sí. llevemos esta información a los distintos ayuntamientos porque es el último en el que vamos a comprometer recursos del Ness en Erección. Es cierto que efectivamente durante el año 24, 25 y 26 se van a poder acometer inversiones pero tenemos que calificar los proyectos este año 2023. Por lo tanto, eh, el esfuerzo de comunicación, de, anim, de a, animación en el propio territorio, para que efectivamente esos proyectos se presenten, puedan recibir eh, los fondos del Gobierno de Navarra y los complementarios del NESI y de la yo creo que es, es muy importante para todos nosotros. ¿no? Y por mi parte, bueno, entender atender luego las dudas que, que queréis plantearnos. buenos días. Bueno, pues por hacer un poco de, de historia y centrarnos también en la en cómo se trabajó la, la rehabilitación de barrios en esta fase, allá por marzo de 2021 nos reuníamos con, con la SUMISA para afrontar esta, esta nueva fase de, de proyectos de rehabilitación energética en los municipios. Bueno, eh, en aquel momento ya se destacó, como, como bien se sabe, que el objetivo es el parque residencial de, de construido antes de 1980 y bueno, ya había diferentes criterios eh, a tener en cuenta, que era la vulnerabilidad edificatoria, donde más o menos se establecía que en función de los habitantes que pudieran. Eh, tener los municipios, es decir, más de 5.000 habitantes, tenía que ser la actuación en vivienda colectiva y luego se dejaba una pequeña posibilidad de actuar en vivienda unifamiliar en, aquellos, en municipios de menos de 5.000 habitantes. En esta fase, al final, se, se van a hacer todas las actuaciones en, en, vivienda, en vivienda colectiva. Eh, luego estaba la vulnerabilidad eh, en el acceso y estaba la vulnerabilidad económica, donde se tenían en cuenta eh, básicamente los datos de paro y, y renta garantizada. Bien, pues En torno a estos criterios se acordó una manifestación de interés tipo en aquellos ayuntamientos que, para que eh, tuvieran en cuenta aquellos ayuntamientos que estuvieran interesados en desarrollar estos proyectos y un convenio tipo también eh, que se firmaba con una subinsa en el que se establecía un marco económico de que el 80% fuera financiación pública. El resultado, como ya sabéis, es de un total de inversión previsto de 14,9 millones de euros, de los cuales 12 millones de euros van a ser financiación pública. Y aquí, pues dentro de lo que es la financiación pública, 7,6 millones se han conseguido de esa convocatoria que ha sacado el Ministerio de Fondos Next Generation. 3,6 millones de euros pone el Gobierno de Navarra y 0,8 los ayuntamientos. Sabéis que se va a actuar en 10 municipios, eh, de momento, Pamplona, Burlada, Ansoaín, Villaba, Tudela, Estella, Tafalla, Lesaca, Lecumberri y Huarte Araquil. Se actúa en 11 barrios y en 480 viviendas, pero bueno, esto sigue abierto y seguramente que en los próximos días, próximos meses, pues eh, se irán sumando otros municipios. Bien, en la jornada de hoy se pretende... Eh, profundizar en el desarrollo de los proyectos, el objetivo es explicar eh, de, qué, de qué herramientas eh, y de qué ayudas eh, se dispone para facilitar el acceso a la ciudadanía a actuaciones de rehabilitación y también es objeto de la jornada de hoy explicar la actualización de, del, mapa, del, del mapa del parque residencial en el que se detecta la vulnerabilidad. En este sentido es importante que conozcamos todo esto para poder orientar a nuestras vecinas y nuestros vecinos de la manera más precisa posible y también que alineemos nuestras eh, actuaciones con las del Gobierno de Navarra para que se lleven a cabo eh, estos proyectos de rehabilitación energética, de rehabilitación de barrios. Por eso es clave no solo la cooperación entre Administraciones, además de con la Subinsa y con las Orbes, sino también con la propia ciudadanía y ahí las entidades locales, ...que conocemos el, el territorio y que, que estamos, somos, somos la, la administración que está próxima a él... ...bueno, eh, debemos y podemos ser facilitadores de estos proyectos. Por eso, desde la Federación Navarra de Municipios y concejos, ...queremos poner en valor esta forma de, eh, de rehabilitación menos especulativa, mucho más social enfocada a proporcionar un beneficio a la ciudadanía a través de una mejora en el confort de la vivienda, reducción del consumo energético, un beneficio económico también, en, en definitiva, una mejora en la calidad de vida de la, de la ciudadanía, además de que también se consiguen otros objetivos como la reducción de emisiones de CO2 y, por qué no decirlo también, una mejora en la estética eh, urbana. Desde la Federación también agradecemos la organización de, de esta jornada, sobre todo a los ponentes, a, a Nasuminsa, también en este caso al Gobierno de Navarra, para bueno, pues, eh, que los ayuntamientos eh, puedan explicar eh, a, a la ciudadanía y puedan trabajar con la ciudadanía de la mejor manera posible, de la manera más eficaz en esta rehabilitación energética. Y en esta línea... Hemos de apostar por la rehabilitación urbana antes que por los nuevos desarrollos. Entendemos que es un camino hacia la sostenibilidad y la eficiencia de nuestros, de nuestros servicios y entendemos que debiera de ser un criterio prioritario de actuación para todos. Y, por último, pues, bueno, agradecer eh, a las diferentes eh, administraciones, desde la Administración Estatal por poner a disposición esos fondos Next Generation, al Gobierno de Navarra por ayudarnos eh, a acceder a, a, a esos fondos y por poner, además, fondos propios para, para complementar, a subinsa a las Orbes, por el trabajo técnico que están eh, desarrollando y que están facilitando eh, mucho eh, el alcanzar estos objetivos. Y, por supuesto, también queremos poner en valor eh, a ...el trabajo que están realizando los ayuntamientos... ...que como ya apuntaba el vicepresidente... pues. Eh, es, eh, es, es para destacar que, que de 16 municipios que han accedido a estas ayudas a nivel nacional, 10 sean navarros. Eso habla muy bien del trabajo interadministrativo realizado, del esfuerzo de los ayuntamientos, del Gobierno de Navarra y también de eh, Nasubinsa y, y de las Orbes. Por lo tanto, nuestra enhorabuena a quienes eh, habéis podido acceder a, a estas ayudas y animaos a, a todas y a todos a que, a que trabajéis para, para intentar este año antes de que se cierre eh, la, la vía de los Next Generation, eh, que está establecido más o menos el límite en septiembre de, de 2023, pues que eh, animaos a que podáis acceder a estas ayudas, porque al final es un beneficio claro para la ciudadanía. Nada más. Gracias, que Casco. Pues muchas gracias por venir. Eh, saludos a los que están aquí también los que estáis conectados vía streaming. Eh, bueno, El objetivo de la, de la presentación de hoy, como ya hemos dicho, son, es, hay dos partes. Por una parte, eh, tenemos eh, mostraros las principales modificaciones del marco de ayudas y luego también daros a conocer el mapa eh, residencial elaborado en Navarra que eh, gradúa el parque residencial en función de distintas vulnerabilidades sobre todo porque son al final herramientas casi complementarias. El vicepresidente ya lo ha indicado, la evolución de rehabilitación en Navarra va muy bien, a día de hoy eh, ya hemos superado los ratios de rehabilitación, tanto en número como inversiones antes de la pandemia, es decir, pues la verdad es que la trayectoria en Navarra es ascendente. Sí que es cierto que también es importante que por tipologías, eh, ya tenemos cl claro que tenemos una serie de actuaciones que son de rehabilitación profunda, que ya son muy estables, que, es, que son las envolventes térmicas y las accesibilidades a niveles de comunidad. Y un poco el, el objetivo, es decir, estas estas ayudas, porque de hecho son las ayudas eh, forales, eh, la dinámica es ascendente y vemos que, que, el, que la demanda es eh, continua, se vienen complementando ahora mismo esos fondos Next Generation. Ahora mismo el Departamento de Vivienda está gestionando más de 80 millones de euros eh, que vienen de, de Europa y son esos 80 millones de euros eh, que tenemos asignados y que de hecho pueden ser incrementados con posibles ampliaciones en función de cumplimiento de objetivos. Eh, trasladaros eh, que toda esta información en eh, la página web del Departamento de Vivienda se va actualizando, hay unos folletos eh, dinámicos, resumen orientados a la ciudadanía, pero también se va a ir volcando los resultados de las distintas convocatorias que ya están en curso y los fondos disponibles para que la gente pueda tener acceso a esa información. Al final, eh, lo que tenemos claro es que la rehabilitación es una transformación profunda de nuestras ciudades y es eh, una actividad que se fundamenta fundamentalmente en tres pilares primer pilar es la planificación, es decir, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos, hacia dónde vamos y en ese sentido eh, el objetivo de hoy es mostraros ese visor que también está eh, colgado en la página web del Gobierno de Navarra y que de hecho luego el compañero Nasubin, Javier Madoz os lo explicará. Es una herramienta muy potente, de hecho yo creo que es de las más potentes que tienen las distintas comunidades a nivel nacional, en el que hay muchísima información objetiva, eh, tanto de la edificación, como de la composición social, luego lo explicarán eh, detalladamente, pero sí que nos permite que de una forma clara y con unos parámetros reglados poder priorizar aquellas actuaciones en las que hay un mayor grado de vulnerabilidad. Luego lo explicará despacio, pero es, el objetivo es aquellas zonas en las que hay una triple vulnerabilidad. Hay vulnerabilidad desde el punto de vista de la accesibilidad, desde el punto de vista de la eficiencia energética, pero muy importante desde el punto de vista social. Entonces, son esas zonas que vienen más marcadas y que de alguna forma nos orientan y nos facilitan cómo eh, focalizar esos fondos disponibles. Una vez que tenemos la, la, la, la estructura territorial y a dónde nos queremos dirigir, la otra parte más importante es la financiación. Entonces, aquí ya de repente ya llegan esa lluvia de millones, es decir, wow, que vienen los millones del Next de Generation, y lo que nos ha pasado a todos es que nos convertimos en un momento como pollo sin cabeza de dónde caen esos millones. Es decir, lo bueno es que una vez superado esa fase inicial, pues puede que al final no sean todos los millones que nos gustarían, teniendo en cuenta la dinámica de rehabilitación que tenemos en Navarra, vamos a hacerlo muy bien estos dos primeros años para intentar buscar los máximos fondos posibles. Y sí que es cierto que a día de hoy, que es un poco el objetivo de esta, de esta jornada, es queremos dar unas pinceladas de cómo está articulado ese marco 2023 que en la medida en la que se vayan cumpliendo objetivos se pueda replicar y cómo al menos vosotros como entidades locales al menos tener un mapa mental de dónde sitúo estas ayudas. hoy Básicamente no vamos a entrar a definir todas las ayudas, pero al menos cuando oigáis a hablar de las convocatorias saber ubicarlas. Porque, de hecho, el detalle para el detalle está la tercera pata, que es la clave, que es esa gestión en el territorio. Es decir, al final, la rehabilitación se compone, es un triángulo que se compone de estos tres vértices. Tenemos que saber planificar, tenemos que tener un buen marco de ayudas, que yo creo que a día de hoy Navarra lo tiene, y tenemos que ser capaces de trasladarlo a la, a la sociedad, a la ciudadanía. Y en, ese, y, en ese, y en ese apartado es donde realmente necesitamos la intervención de todo el sector, por supuesto del sector privado, de, los, de, los, de, las, de las constructoras, de los arquitectos, pero es fundamental la implicación de la administración local. De hecho, eh, pues yo, al final yo vengo de Nasubinsa y sí que soy consciente que en los ayuntamientos en los que los, los alcaldes, los concejales están implicados, es muchísimo más fácil sacar adelante proyectos eh, de calidad. Y en este sentido, cuando vamos a la calle, la primera que tenemos son esa zanahoria, tenemos la zanahoria de las ayudas, a día de hoy está la, la, la, la zanahoria de las ayudas. Sí que es cierto que poco a poco la gente empieza a valorar estas actuaciones, la eficiencia energética, el cambio climático. Luego también está tímidamente asomando por ahí el palo, que todos decimos en algún momento puede que venga, puede que venga Europa, pero sí que lo que hemos descubierto es que básicamente diciendo que hay ayudas y palo no se hace nada. Nosotros un poco a veces mostramos esta imagen, hace falta entre todos coger esa zanahoria, hacerle el puré, hacerlo lo más fácil posible para que el vecino realmente se decida a cometer una obra que es compleja. Al final, los procesos de rehabilitación son complejos, son largos y son costosos. Entonces, en este sentido sí que es un puzzle que tenemos que armar entre todos. Es decir, ya hemos estado reunidos también con el sector, pero vemos que la pieza clave que a veces, muchas veces, ayuda a engranar y que todo esto funcione es el, el propio ayuntamiento. Y en este contexto, eh, como entidades locales, sí que es cierto que no estáis solas y es lo, que, lo más importante, un poco también para transmitir. Ahí, por supuesto, están las orbes, el tener una red estable de oficinas, de nueve oficinas. Que, que prácticamente todos los navarros conocen, que están la mayoría trabajando desde 1985, es una fortaleza, es decir, los, los vecinos en primera instancia saben a dónde tienen que, que acudir para buscar información, pero en este momento, como comentaba José Mari, está complementado con esos equipos Elena, es decir, aquí está un poco la diapositiva de cómo está articulado a nivel territorial, tenemos esos equipos estables ORBE, complementados con los equipos elena que el planteamiento es un poco distinto. Las orbes sí que dan una información generalista a todos los municipios del territorio, a todos los vecinos. Los equipos elena funcionan fundamentalmente, como explicaba, a nivel de convenios, convenios con ayuntamientos y focalizándonos en esas zonas en las que se han detectado que hay una mayor vulnerabilidad. Entonces, con esa, con, esa, con esa articulación es cuando realmente es más fácil eh, llegar a conectar con el, con el vecino. Pero sí que es cierto... Y es una realidad, en Navarra se rehabilita mucho, en 2000, el año pasado eh, más de 1.100 viviendas eh, consiguieron calificación para hacer la envolvente térmica, pero todavía estamos en la fase de que prácticamente la mayoría, el 95%, se concentran en la comarca de Pamplona, tanto Pamplona como los ayuntamientos de la comarca. Este es un poquito el objetivo que tenía la ELENA. Cuando, cuando se montó el proyecto ELENA, que se buscaban unos fondos adicionales para establecer más equipos en el territorio, lo que buscaba era que se buscara actuaciones de rehabilitación energética en otros municipios. Y de hecho aquí ya tenemos los primeros resultados. Aquí hay un listado de ayuntamientos en los que no se había tramitado ninguna envolvente térmica y que ahora ya tienen acuerdos y que sus vecinos ya están redactando los proyectos y solicitando las ayudas, pues talizondo, le saca, vera, tafalla, o sea, hay una serie de municipios en los que antes aparecía envolventes térmica cero y que poco a poco se van a ir criminalizando. Evidentemente, cuesta mucho más que cuesta en comarca, pero es ese, ese objetivo de, eh, de reparto territorial. Y entonces, entramos un poco en, en materia... No quiero eh, asustar mucho con lo que son las convocatorias, pero sí dejar una serie de conceptos claros que puedan explicar cuál es ese marco y tener unas pinceladas de hacia dónde se tiene que dirigir eh, cada ciudadano. Por una parte, todos somos conocedores que en Navarra tenemos un marco de ayudas estable que son unas ayudas eh, excepcionales, Son, de hecho es la única comunidad autónoma que tiene ese tipo de ayudas, porque son ayudas que no están sujetas a convocatoria. Tenemos un decreto foral en el que se dotan siempre las ayudas anualmente y un vecino, sabe que independientemente en el momento en el que vaya a solicitar la ayuda, si cumple los requisitos técnicos o los requisitos exigibles a la unidad familiar, van a tener las ayudas, es decir, están garantizadas. Y son ayudas que van dirigidas tanto a la eficiencia energética, como a la accesibilidad, como a la adecuación funcional. Es decir, es un marco muy cómodo y encima es fácilmente accesible porque tenemos esas orbes en el territorio. A día de hoy tenemos que jugar que aparecen los fondos europeos, los fondos Next Generation, que están orientados únicamente a eficiencia energética. Y ya empieza una particularidad. Empezamos a hablar de las ayudas europeas. Las ayudas europeas, encima, en el caso concreto del Departamento de Vivienda, no nos vienen de un único ministerio, nos vienen de dos ministerios. Nos vienen del, del, del MITMA, del antiguo fomento, y nos vienen del MITECO, de la antigua industria. Es decir, entonces, tenemos convocatorias que vienen de dos ministerios distintos y que, de hecho, aunque buscan todo lo mismo, que es la rehabilitación energética de nuestros edificios, tienen objetivos, tienen reglas y tienen algunas particularidades que las diferencian. Ya de entrada no es lo mejor, pero bueno, lo hemos, lo hemos, lo, es un poco que, que, que a veces es la razón por la que algunas convocatorias piden unas cosas y otras piden otras, pues porque nos nutrimos de dos ministerios distintos. Nuestro objetivo es conseguir los máximos fondos, pero a veces perdemos la perspectiva. Siempre estamos hablando de millones de euros, pero nuestro objetivo es que estos ciudadanos, que estos vecinos, al final rehabiliten sus casas. A mí me gusta, me gusta decir... Que las ciudades, que los pueblos, están compuestas por estas por estas unidades. Las viviendas son la unidad fundamental de vida de las ciudades. Y a cada una de estas personas tenemos que darle respuesta. O sea, al final, es decir, tenemos que acercarnos a ese ciudadano y ponérselo fácil, porque es, su decisión es la que va a permitir que nos rehabilitemos o no rehabilitemos. Y sí que es cierto que... Todos sabemos por qué, o sea, ya, ya casi no hace falta ni mencionarlo, o sea, las, la rehabilitación en sí, todos son ventajas. Sí que es cierto que son procesos complejos, pero son ventajas, o sea, ya no, no hay tanto debate si hay que rehabilitar o no, sabemos que hay que rehabilitar, son costosos y son, y, son, y, son, y, son, y son procesos largos. Y sí que es cierto que, claro, en Navarra, y creo que antes de subir estábamos comentando, con nuestro decreto foral de ayudas, que es tan estable... Que, que no está sujeta a convocatorias, que no hay peligro de que el dinero se acabe. Estábamos en lo que llamábamos nuestra zona de confort. Aquí es fácil, yo ya sé que voy a ir a la orbe, voy a hacer la adecuación total, sé qué porcentaje tengo, sé que la ayuda me va a llegar, no tengo que hacer el corre-corre porque de repente no sé si se acaban los fondos. Entonces, estamos ahora y el año pasado, sobre todo, en una zona de aprendizaje. Es decir, no, pues es que ahora tenemos que jugar con que tenemos nuestras ayudas estables y tenemos las ayudas que nos van a venir de Europa. Entonces, lo que ocurre es que a veces, después de esa zona de aprendizaje, viene la zona del pánico. Y ya empezamos ahí, de hecho, incluso hasta desde el propio departamento, a veces lo decíamos, que viene el hombre de Europa. Pues, sí, el hombre de Europa viene pero con el hombre de Europa se habla el hombre de Europa te pide cosas razonables y si las justificas consigues las ayudas entonces una vez superada esa zona del pánico es cuando viene lo que se llama la zona mágica y la zona de oportunidad es decir, el tener nuestro marco de ayudas estable que no ha modificado y el suplementarlas con las ayudas de Europa nos permite llegar a esa, a esa zona de oportunidad superando el pánico porque al final son convocatorias y son accesibles y de hecho para eso están... Las ORBES y los equipos ELENA y los técnicos, o sea, es decir, hay profesionales que van a permitir que las ayudas eh, se puedan conseguir y llegar a buen puerto. Entonces, una vez, y sobre todo también un poco con la trayectoria de que en Navarra ya el sector privado ya lo ha experimentado, porque ya venimos de dos convocatorias anteriores europeas del IDAE, en su momento la primera fue el Pader Crece, luego el PARER 2, convocatorias en las que se tuvo mucho éxito, a nivel Navarra fue la comunidad que porcentualmente que más dinero obtuvo en esas convocatorias, y a día de hoy tenemos la peculiaridad de que tenemos muchas más. Es decir, pues hay muchas más opciones para poder escoger. Entonces, por eso sí que me parece importante tener ese mapa mental y situando a cada uno cuál les corresponde. Nuestra misión es trasladarle al ciudadano que hay ayudas y tener unas nociones básicas o orientarle hacia dónde tiene que ir para que los técnicos ya le encarrilen a cuál es la convocatoria que mejor les encaja. Sabiendo que, como punto de partida, se ha recuperado la compatibilidad entre las ayudas de Gobierno de Navarra y Europa, tenemos el marco de 2023, que ahora os voy a explicar y que a priori se podría replicar en 2024, 2025 y 2026. Es decir, dentro del caos inicial que ha habido con todas las convocatorias, estamos en un contexto en el que tenemos como tres años de relativa estabilidad, como para poder ir trabajando y programándonos eh, todos nosotros. Entonces, empezamos un poquito, y en todas estas ayudas, como punto de partida, tenemos que distinguir que tenemos municipios de reto demográfico, aquellos municipios que tienen menos de 5.000 habitantes o en caso, algunos más en el caso de que sean diseminados tipo Bactán y municipios de más de 5.000 habitantes. Esa ya es la primera categoría, cada uno nos situamos en este, en este contexto. Después tenemos que distinguir entre rehabilitaciones energéticas profundas y rehabilitaciones energéticas parciales. Cuando hablamos de rehabilitaciones energéticas profundas, aquellas que van a buscar una envolvente térmica integral, en algunas casas, bueno, luego explicaremos algo más, pero sí que buscan una, una reducción importante de la demanda, en esas convocatorias es compatible ayudas de Europa y ayudas de gobierno a Navarra, ya para simplificar. Y en aquellas actuaciones que son más parciales, por ejemplo, cambio de ventanas, mejora de una caldera, en ese caso son incompatibles. Tú puedes optar a la ayuda de Europa o bien optar a ayuda de Gobierno de Navarra. Pero donde se, se unen todos los esfuerzos es en aquellas rehabilitaciones profundas que buscan que nuestro parque edificado tenga las mismas condiciones que una vivienda de obra nueva que se construya a día de hoy. Con este planteamiento, en primer lugar, bueno, tenemos luego eh, tres niveles. Unos niveles en los que la rehabilitación profunda viene acompañada de una iniciativa más importante de los ayuntamientos, que es esa convocatoria de barrios que ya hemos mencionado esta jornada. Hay otro nivel también de, de rehabilitación profunda en el que la iniciativa es puramente privada, no, no necesitan que el ayuntamiento se postule ni que presente ninguna memoria y, en tercer lugar, están esas actuaciones parciales. En este sentido voy a hacer un poco repaso de todas las convocatorias que tenemos abiertas y ubicarlas en ese mapa, es decir, al menos para saber dónde nos, dónde nos colocamos con todas estas convocatorias. La primera convocatoria, la convocatoria del PRE, es una convocatoria que ya está cerrada, es una convocatoria que buscaba la envolvente térmica de vivienda eh, colectiva, y que, voy a pasar un poquito por encima, y que una vez ya eh, cerrado el, el, el proceso de solicitudes, pues a día de hoy está prácticamente resuelta 100%, por queda un expediente que tiene requerimientos, y se han eh, beneficiado 2.667 viviendas, que es lo que supone una ayuda de Europa de algo más de 16,4 millones. Inicialmente a Navarra. Teníamos unos fondos reservados de 4 millones y cerramos el programa con 16 millones eh, captados del de, de IDAE. Entonces, estas esta, esta ayudas son, son, son convocatorias compatibles, Europa y Gobierno Navarra. Esta, pero bueno, esta ya está, eh, está cerrada. Entonces, en continuidad con el programa PRE, ahora venía el PRE 5000. El PRE 5000 sí que es una convocatoria que está abierta, se sitúa en esas rehabilitaciones profundas de iniciativa privada, es un particular, una comunidad de propietarios que opta solicitar esa ayuda, pero sí que es una convocatoria que está únicamente destinada a municipios de reto demográfico, a municipios de menos de 5.000 habitantes. Esta convocatoria eh, ha sido recientemente modificada, se ha modificado este 5 de enero, y sí que eh, tiene una serie de peculiaridades respecto al anterior pre. Por una parte, es una convocatoria que por primera vez se pueden acoger las viviendas unifamiliares, es decir, se puede solicitar vivienda colectiva y vivienda unifamiliar. La vivienda colectiva sí que tiene que hacer la envolvente completa, las fachadas, las cubiertas, las ventanas. La vivienda unifamiliar no, solo se exige que incremente una letra, porque el objetivo de este programa es que los edificios, una vez rehabilitados, al menos salten una letra. Así que estamos viendo que con las comunidades de propietarios es bastante normal saltar dos y se le mejora algo las ayudas, pero el requisito técnico, el único requisito técnico que existe es mejorar una letra. No hay requisitos de rentas ni de usos de viviendas. Entonces, en cuanto a las modificaciones, que son muy importantes, esta convocatoria tenía una limitación que el 70% de la superficie de esa vivienda tenía que ser uso eh, residencial. La realidad que nos encontramos en el mundo rural, tanto pues, tipo caseríos, que tiene mucha superficie de, de, de locales vinculadas a actividades agrarias, como tipologías muy bajitas, de baja más dos, o incluso tipologías con unas bajeras muy grandes, es que nos encontrábamos que muchísimas de esas tipologías del entorno rurales no cumplían. En esta modificación del 5 de enero se ha bajado de ese 70% al 25%. Es decir, únicamente es necesario que el 25% de la superficie del edificio tenga eh, uso eh, residencial. De esta forma, aquellas eh, eh, comunidades o unifamiliares que se les hubiera denegado la ayuda y que entonces hubieran renunciado a ejecutarla podrían volver a solicitarlas y volverían a estar eh, disponibles para, para ellos los fondos. Por otra parte, teniendo en cuenta también un poco el tiempo, lo que se ha hecho es incrementar los topes. La ayuda de Europa eran hasta 12.500 euros por vivienda. Se ha incrementado hasta 15.300 euros por vivienda, ayuda que es compatible con la de Gobierno de Navarra. Es decir, una vivienda colectiva en un entorno, en un entorno rural de menos de 5.000 habitantes opta a tener hasta 22.800 euros por vivienda de subvención, solo con requisitos técnicos. En esa vivienda colectiva no se entra a mirar si la vivienda es segunda residencia, si está alquilada. Es decir, simplemente con ese salto de letra pueden optar a esa ayuda. En el caso concreto de la vivienda unifamiliar, también es compatible, pero sí que es cierto que la ayuda de Gobierno de Navarra en vivienda unifamiliar depende de rentas y de situación de la vivienda, tiene que ser vivienda habitual. Pero también es cierto que la ayuda a la queota incluso es mayor, porque también las tipologías de las envolventes térmicas en, uni en unifamiliares son también son más gastosas. O sea, unificando las dos ayudas podría llegar a recibir una ayuda de hasta 41.000 euros. La peculiaridad es que la ayuda de Europa para unifamiliar Únicamente exige un salto de letra, es decir, ni siquiera le exige hacer la envolvente completa, y en el caso y, y si quieren compatibilizar con el Gobierno de Navarra, sí depende del uso de la, de la vivienda, como en cualquier caso, de las ayudas individuales. Por otra parte, eh, sí que se han aclarado algunos criterios que las orbes ya conocen, que a los ayuntamientos también viene bien que, que seáis conocedores de ellos, es que se admiten la modificación de dimensiones de huecos, que era algo que había generado problema. Al principio, otra parte muy importante es que ya se han duplicado los fondos originales y el IDAE ya nos ha trasladado que tiene este programa se va a dotar con 200 millones más de euros a nivel, a nivel nacional. La ventaja de las ayudas del IDAE es que no hacen un reparto en función de población. El inicial sí, el reparto inicial es en función de población, pero luego la medida en la que tú vayas teniendo solicitudes, te dotan. Es decir, son convocatorias muy fáciles para buscar fondos adicionales. Es decir, los vecinos en esta convocatoria se agilizan y solicitan. Sabemos que vamos a poner tener fondos porque el IDAE nos irá suministrando en función de que podamos demostrarles que tenemos eh, solicitudes. Y luego sí que es cierto que lo he puesto sobrallado y sobre todo dirigido a esas viviendas unifamiliares en que no es necesario hacer una envolvente integral, es decir, con, con, con tal de mejorar esa letra sería suficiente. Esta convocatoria está abierta hasta el 31 de diciembre de 2023, es decir, tenemos todo el año por delante. Sí que es cierto que cuanto antes mejor, porque si tenemos que solicitar ampliación al IDAE es mejor saberlo antes, pero es una convocatoria muy interesante en eh, municipios eh, de reto demográfico. A estos, en, desde Nasubinsa sí que se han hecho bastantes jornadas formando a técnicos y a, a, preparando todos los documentos para que sean eh, fáciles. Sí que hay una relación bastante extensa de documentación, pero son todos modelos que tienen que repetir. En lo que os afecta a los ayuntamientos, hay una dirección que yo creo que los técnicos ya conocen, ya hemos tenido reuniones con ellas, en que las pueden pedir para facilitarle la, el, el trabajo. En lo que a vosotros os compete, tanto en la convocatoria del PRE como en el resto, es que os irán pidiendo certificados de catastro. Eso no sé si ya habéis tenido la experiencia de que viene el vecino pidiéndose el certificado de catastro, que básicamente es un modelo, aquí hemos puesto un ejemplo del, del Ayuntamiento de, de Pamplona, borrando datos, en el que tiene que aparecer el número de viviendas, el croquis de las unidades urbanas y el año de construcción. Es, es, es, en esta convocatoria es lo único que de alguna forma vais a percibir directamente en primera instancia, este certificado de catastro. Entonces, Con estas terminamos las convocatorias que nos, de, que nos dependían del Ministerio de, del MISMAT, de la industria. Y entramos en el de, en el, ahora, en el anterior, ahora entramos en el misma, en la, ahora entramos en el de, en el de vivienda. Y empezamos con la convocatoria, pues un poquito la, la, la más extensa, la más ambiciosa, que es ese programa de barrios. En programa de barrios eh, estamos en el contexto de esa rehabilitación profunda, por tanto es compatible con el Gobierno de Navarra y sí que es tanto para municipios de reto demográfico como para municipios de más de 5.000 habitantes. Lo que sí que se ha hecho es, se ha modulado algo de forma que la ayuda es algo superior, en, en, en los municipios menores. Sí que es cierto que creo que no hemos llegado a modular lo suficiente, la experiencia la vamos cogiendo ahora, en los que nos están entrando los expedientes de zonas rurales. Y efectivamente, los expedientes de envolventes térmicas en zonas rurales son más costosas que en comarca. Entonces, con eso, con ese incremento de ayuda, se quiere un poco paliar esa, esa diferencia. La convocatoria de barrio es una convocatoria que se compone básicamente en dos fases. Hay una primera fase que es la que llamamos de iniciativa pública, que tiene como objetivo poder aprobar esos entornos residenciales de rehabilitación preferen, programada. Esos son los ERRPs. Entonces, En ese caso, eh, la, esta convocatoria fue publicada en junio del, del año pasado y eh, está articulada para que aquí sí que se involucre mucho las, las administraciones locales. Por una parte, eh, los fondos forales, eh, eh, el Gobierno de Navarra aporta fondos para eficiencia energética, para accesibilidad y para adecuación funcional. Los fondos europeos venían principalmente para eficiencia energética. Hay algo de fondos también para reurbanización y algo para vulnerabilidad. Y sí que, en la medida de lo posible, no es un requisito, pero en la medida de lo posible, si los ayuntamientos entran, pueden aportar tanto para la reorganización como para la vulnerabilidad. Es decir, las ayudas bases que reciben los, los vecinos se cubren básicamente con las de Europa, cuando un ayuntamiento está dispuesto a aportar un dinero extra, centrarnos en aquella población más vulnerable. Y De hecho, eh, muchos de los ayuntamientos que tienen a día de hoy RRPs aprobados, tienen ellos mismos aprobados ordenanzas específicas de vulnerabilidad para ayudar a esos vecinos que están en una situación económica peor. Esta, esta convocatoria lo que buscaba era un equilibrio territorial y, de hecho, la convocatoria, uno de los, requis, uno de los planteamientos era que queríamos un RRP por cada comarca. Una vez eh, resuelta esta primera fase de, de RRPs aprobados, eh, se tienen RRPs aprobados en 10 municipios, en 7 comarcas y ahora mismo se están trabajando en, en otros entornos. Es decir, ahora, de hecho, ya tenemos eh, un nuevo RRP presentado en Orcoyen. A hoy bien están trabajando para presentarnos convocatorias, tenemos también pendientes algunos de aprobar de, de Pamplona, pero el objetivo es a ver si conseguimos que al menos nos quedemos con un RRP al menos en cada una de las, de las comarcas a, a nivel de, eh, foral. Para poder aprobar ese RRP hace falta eh, que el ayuntamiento tenga identificado un entorno prioritario de rehabilitación, es decir, pues yo he identificado una zona que sí que tiene que ser vivienda colectiva, en el que pueden ser grandes y pequeños. Luego enseñaremos los ejemplos, o sea, de hecho con tal de tener dos portales podría ser un, un RRP dependiendo del tamaño del municipio. Pero sí que es vivienda colectiva en el que se detecta una prioridad que el ayuntamiento, por lo que sea, por lo que determina, por la demanda, por la vulnerabilidad, quiere focalizar ahí su trabajo. Entonces, lo que hay que hacer en primera instancia es un proyecto de intervención global. Yo creo que ya más o menos ya vais oyendo esa figura. Un proyecto de intervención global es un anteproyecto, en el que hay un proceso de participación con los vecinos y se define una solución, unas líneas maestras de cómo se van a rehabilitar. El tener ese PIG aprobado, que se aprueba por orden foral, se traduce en que se mejoran las ayudas a nivel de gobierno de Navarra, tanto envolvente, accesibilidad, como adecuación funcional vinculada a eficiencia energética, pero también te da entrada a poder presentarles al Ministerio eh, un error, porque de hecho el Ministerio te exige que, los, que las candidaturas vengan aveladas por algún instrumento en el caso concreto de Navarra lo que se ha adoptado es porque sean esos PIGs. entonces una vez eh, que se tiene ese PIG aprobado se, se elabora una memoria programa se presenta en esta primera fase tenemos ahora abierta hasta 28 de febrero de 2023, habrá que ver si se plantea otra fase más a posteriori pero a día de hoy estos que están trabajando de hecho están trabajando para presentárnoslo por antes del 28 de de febrero, y entonces se hace una aprobación eh, provisional. En la página web están relatados todos esos RPs que ya están aprobados, y bueno, y se firma con el ministerio. Y ahí tenemos ahí donde de alguna forma termina la parte más activa de la administración local, porque es aquí sí que evidentemente tiene que ir acompañado de un interés vecinal, pero es el ayuntamiento el que la solicita y es el ayuntamiento al que se la aprueba. Una vez aprobada el RP la convocatoria se convierte en una convocatoria digamos de edificios es decir ahora ya todos los vecinos que están incluidos en esos ámbitos pueden ir solicitando ayudas pero es un dinero específico reservado para ellos es decir no entran a una convocatoria en la que entre comillas compiten con toda la comunidad foral son un dinero reservado para ellos entonces van presentando los, los proyectos y acceden a las ayudas. Son un poquito algunas imágenes, Burlada, Villaba, de repés aprobados, Tudela, San Jorge, en Pamplona, Estella, este es un ejemplo también muy rural, Duarte Araquil, o sea, con tipologías muchito más pequeñas. Y entonces, eh, ahí ya pasamos a lo que llamamos la, eh, es similar al programa de edificios, es decir, una vez superada esa fase inicial de tener mi entorno de rehabilitación programada aprobada, ya estamos en la misma fase que un programa de edificios, que es la convocatoria un poquito que os quiero dar las pinceladas ahora, que es muy similar al PRE 5000, pero en este caso sirve tanto para municipios grandes como pequeños, es decir, lo, lo, lo colocamos en el ámbito de rehabilitación profunda, porque lo que buscamos es hacer la envolvente térmica de nuestros edificios, pero se pueden, permit, se pueden solicitar tanto en rurales ...como zonas no, no, no rurales. En el caso concreto del dilema lo tienen los, los municipios pequeños, que los municipios pequeños pueden optar a dos ayudas. Normalmente en los municipios pequeños es más interesante el PRE 5000, pero sí que es cierto que ahí están los equipos también de las Orbes y de la Elena para eh, asesorarles, porque hay algunas peculiaridades que por superficie de bajera, pues puede que te interese un poco más ir a la de edificios, pero ahí está el trabajo que las orbes y que los, que los Elena pueden un poco orientarles. En el caso concreto de los municipios grandes lo tienen muy fácil, programa de edificios, no, no, no hay otra, compatible con Gobierno de Navarra. La convocatoria de 2023 se ha publicado este 6 de enero, porque la, la que había el año anterior en el 2022 no eran compatibles, este es la, el cambio fundamental, se ha recuperado esa compatibilidad para que haya mucha más ayuda y sí que también se, se han ha rebajado algunos, eh, algunos aspectos eh, técnicos, es decir, se ha intentado simplificar un poquito la documentación técnica que se tiene que presentar. Entonces, este es un poquito el contexto. En 2021, con el PREN, se consiguieron esos 2.667 viviendas, en 2022 eh, fue una convocatoria que fue antes de todo el tema de Ucrania, la inflación, se planteó una convocatoria en el que solo había ayuda de Europa, eh, hubo pocas solicitudes, a día de hoy hay 277 eh, viviendas, si es una convocatoria que está cerrada, y la convocatoria de 2023, en la que se recupera de nuevo la compatibilidad con Gobierno de Navarra, a día de hoy tenemos ya solicitudes de 572, y sí que estamos notando muchísimo muchísimo más interés, es decir, está volviendo a entrar eh, más eh, solicitudes. Aún así, sí que es cierto que también hay que decir que 2022 tampoco fue un año perdido, o sea, porque el, el habernos planteado 2022 sin eh, compatibles con, con las ayudas de, de Europa, lo que nos permitió fue modular el decreto foral y se incrementaron tanto las ayudas eh, a viviendas unifamiliares como sobre todo la accesibilidad. Y de hecho en el gráfico se ve, es decir, las ayudas de accesibilidad se incrementaron, las ayudas eh, unifamiliares de despientes de individuales también, y luego también es cierto que ha sido muy significativo que ha habido un salto muy importante de instalaciones térmicas, que estén, vemos que está claramente relacionado con el coste de la energía. Es decir, pues 2023 nos ha venido a reforzar nuestro marco en materia de accesibilidad y ahora en 2023 volvemos a, re, a retomar esa compatibilidad con el Gobierno de Navarra. En cuanto a requisitos, pues lo mismo, hemos simplificado el tema de las superficies se exige solo el 50% de uso residencial excluyendo partes bajas, es decir, creemos que ver, no, vamos, no nos vamos a encontrar con edificios que tengamos que excluir por tema de uso de, uso, de, de un porcentaje muy alto de usos lo, de, de locales o comercios. Y luego, en, en última instancia, ya una vez que hemos superado eh, el bloque de rehabilitación profunda, barrios, iniciativa pública, rehabilitación profunda, iniciativa privada, que tenemos ese PRE 5000 o la convocatoria de edificios, nos vamos a las actuaciones parciales. Y en esas actuaciones parciales está la de eh, viviendas, la convocatoria de viviendas, eh, que normalmente hablamos ventanas, porque la mayoría de la gente se va a, a cambio de ventanas, es necesario una reducción de… Del, de la, del consumo energético de energía primaria normal de un 30%. Bueno, hay que, hay que cumplir una, una serie de requisitos de ahorros y la ayuda es hasta 3.000 euros. Esta ayuda sí que es incompatible con gobierno, con Gobierno de Navarra. Entonces, este es un poquito el contexto, el mapa, que es de hecho en esas carpetas os lo hemos in, in, impreso, es para que un poco nos hagamos la idea. Este es el contexto de una vivienda colectiva, que si tiene un ayuntamiento que se anima a hacer esa convocatoria de barrios, opta a la ciudad de barrios, la convocatoria de edificios y luego ya actuaciones más parciales, ventanas, calderas, pues o bien eh, viviendas o Gobierno de Navarra. En el caso concreto de las viviendas unifamiliares, traducido al mismo esquema que también os hemos dejado impreso, es prácticamente igual, pero hay tres diferencias. En este caso no aparece el programa de barrios, porque es un requisito que sea vivienda colectiva, de hecho ya es un requisito del propio, casi del propio Ministerio que nos conducía a esos entornos con más compactos. La ayuda de gobierno, además de los requisitos técnicos, implica requisitos de uso, tienen que ser primeras viviendas, tienen que ser temas de, de rentas, y sí que en el caso concreto de la convocatoria pre 5.000, las exigencias técnicas son bastante menores. Es decir, entonces, aquí las unifamiliares es decir, también tienen una, una, una, una serie de ayudas pero sí que es eh, la ayuda de Gobierno a Navarra será compatible en función de las condiciones de cada uno de, de ellos. Pero sí que partimos de que de la de Europa solo tiene eh, requisitos técnicos, aunque sea una segunda residencia puede acceder a, a ellos. Entonces, como conclusión, eh, por mi parte, eh, básicamente es dar esa pincelada del marco de ayudas, intentar tener ese mapa mental, es decir, Parecen complejas, pero al final tampoco son muchas, es decir, tenemos nuestras ayudas estables de Gobierno de Navarra, que están como siempre, solo que mejoradas en el tema de accesibilidad. Cuando vamos a hacer una rehabilitación profunda, son compatibles con Gobierno de Navarra. Tenemos que saber si estamos en un municipio de más o de menos de 5.000 y, sobre todo, ser conscientes de que es un marco que tenemos en este 2023, que se puede repetir en el 24 y en el, y en el 25. Y que, lo más importante y es lo que sí que he rodeado, la importancia de la gestión y la importancia de que eh, nosotros sí que intentamos hacer la máxima labor de difusión, pero los que mejor labor de difusión podéis hacer en vuestros ayuntamientos sois vosotros. Es decir, al final, el, el ir hablando con los vecinos, el pedirnos, es decir, estamos dispuestos a ayudaros en esa, en esa diseminación, en esa formación, en lo que necesitéis. Pero sí que necesitamos, de alguna forma, el que os impliquéis para poder trasladar esta, estas, estas, estas ayudas a la sociedad, partiendo de que no estéis solos. O sea, repetimos, este, Orbes y estos, y estos helenas para enseñar esa zanahoria y entre todos preparar ese rico puré a los vecinos para que se animen a, a rehabilitar. Eh, no sé si ha sido muy duro. Porque sí que es cierto que esta la he tenido hace poco con los técnicos, pero claro, los técnicos más o menos ya conocían las convocatorias, ya lo siento, se ha sido especialmente duro. Y ahora le, le paso la palabra a, a Javi Madod. Si queréis, luego hacemos alguna ronda de preguntas, también luego nos podemos quedar un poco en el café para, para comentarlo, porque ahora Javi va a explicaros el manejo de ese, de ese, de ese mapa. Dejamos entonces. todas. Antes de explicar un poco el manejo de la herramienta, quería explicar que, que el mapa ha sido hecho dentro del proyecto de Data. Perdón. Sí. Perdón. Eh. Eh, ha sido hecho dentro del de, de Data que es un proyecto de adaptación al cambio climático en Navarra. Eh, pues, eh, es cofinanciado entre el Gobierno de Navarra y la Unión Europea, tiene una duración de ocho años, tiene una buena dotación económica, coordinado por el Gobierno de Navarra. Eh, es un proyecto inter, interdepartamental en el que también trabajamos, participamos en empresas públicas, incluso en la universidad. Y tiene distintas áreas de actuación eh, principales. El, el mapa estaría enclavado dentro del área de infraestructuras y planificación territorial, eh, más concretamente dentro de la acción C65, regeneración energética de entornos urbanos y rurales, que lo que busca, entre otras cosas, es hacer un diagnóstico del parque residencial para luego poder hacer actuaciones en en la mejora de la eficiencia energética eh, bueno, ahora ya igual me presento yo yo soy pues, Javier Madoz trabajo en la Subinsa y dentro de la Subinsa trabajo dentro del, del USAREA, de un área un área entre, entre otras cosas lo que hacemos es trabajamos con datos eh, que no son nuestros eh, no, son, no generamos información sino que lo que hacemos es transformarla, eh, pues pensar en tablas esteles eternas, transformarlas en herramientas mmm, más visuales, mmm, en, enfocadas en, eh, seguimiento, en la evaluación y seguimiento de mmm, políticas públicas. Y siempre pues dentro del área trabajamos en, proye en actuaciones que tienen que ver con el territorio, afecciones en el territorio o en la sostenibilidad. Y digo esto porque para el mapa eh, hemos utilizado datos que no son, información que no es nuestra. Entonces, bueno, pues es, hay que, es justo decir de dónde procede esa información. Entonces, para la vulnerabilidad edificatoria, vemos que la unidad son las viviendas, inevitablemente hay que recurrir a, a, a, al catastro de riqueza territorial. Y en concreto, a las unidades urbanas y a las subvarias y a las parcelas para representarlas. ¿Por qué necesitamos esta información? Porque para valorar la vulnerabilidad edificatoria, en cuanto a eficiencia energética, nuestro criterio ha sido, ha sido la fecha de construcción de las edificaciones, porque a partir de 1980 entró en vigor esta norma, que lo que hacía era... Eh, exigir un mejor aislamiento de las viviendas. Entonces, han considerado vulnerables, las viviendas construidas antes de, ese, de, de esa fecha. Y en cuanto a accesibilidad, tenemos que saber cuáles son, dónde están las viviendas, sin ascensor y que tienen una altura mayor a planta baja más dos. Para la unidad socioeconómica, y aquí ya estamos hablando de personas, eh, lo que hemos hecho ha sido calcular un índice, por simplificarlo, un índice... Directo de vulnerabilidad social que lo hemos llamado así, que lo que hace es englobar todas estas variables que tienen, están aquí a la derecha, que tienen distintos orígenes. Las variables sociodemográficas, el dato eh, parte del, del padrón de Navarra y el procesamiento no lo hicimos nosotros, sino que lo hizo Nastat. Eh, todas estas variables que están aquí en marrón, nosotros les dimos el que luego os enseñaré y Nastat calculó los valores de. Para cada, para cada sección en toda Navarra, de, de todas estas variables. Para las variables socioeconómicas, la fuente fue el observatorio de la red social y ese procesamiento sí es que lo hicimos nosotros en todas estas rojas, menos en la, en la de la renta media disponible individual, que en la fuente de datos esa es la hacienda tributaria de Navarra y el procesamiento lo hizo una empresa llamada Cuar para los expedientes de rehabilitación, aquí la unidad ya son los expedientes, la fuente de datos fue el servicio de vivienda, aquí está fantásticamente representado por, por la señora Bretaña, y, y el procesamiento este sí que lo hicimos nosotros. Entonces, bueno, ya han explicado que el mapa está accesible desde la web de vivienda, yo lo tengo ya aquí abierto, y la verdad es que es un, abruma un poco cuando lo utilizas, eh, tiene un montón de información, eh, tiene un mapa central, tiene unos gráficos a la derecha, tiene unos indicadores a la izquierda, luego aquí unos un conjunto de mapas también eh, y luego hay un panel eh, con selectores, se puede fijar o no y que, bueno, eh, voy a ir explicando poco a poco, pero bueno, realmente la, la información principal está en el mapa, toda la información está en el mapa. Lo demás eh, son herramientas eh, que te permiten buscar, eh, buscar lo que quieres. ¿no? Eh, y el mapa, me voy a centrar ahí, lo que tienes, es, pues estos botones que es, son típicos en este tipo de herramientas para buscar por dirección, pero también puedes buscar por expedientes de rehabilitación, eh, puedes... Eh, tiene unos pequeños marcadores que nos lleva a las zonas de trabajo. De momento están Pamplona y Tudela. Luego una leyenda que te explica la simbología de las capas activas en este momento. Y luego puedes cambiar el mapa base entre en una colección. Yo voy a dejar el que viene por defecto que por algo está... La, la información de verdad está en las capas y veis que este mapa tiene un montón de capas. Unas se están viendo y otras no se están viendo. O sea, en función de las puedes activar, desactivar y luego se activa, se, se visualizan las distintas eh, capas, unas a otras. Y lo que voy a hacer va a ser desactivar todas para, para ir explicándolas un, un poco una a una, porque aquí está un poco el cogollo. Eh, la capa de municipios cuando pinchas lo que hay es una especie de resumen de todas las secciones ahora voy a pasar a explicar lo de las secciones eh, que hay dentro de ese municipio es, es una especie de resumen donde de verdad está la información es en estas cuatro capas de secciones eh, veis ve que, que hay un, hay un eh, se han dividido eh, en secciones del territorio de Navarra. Eh, y estas secciones se hicieron, no corresponden a nada eh, conocido, no corresponden eh, ni a barrios ni a, ni, a, ni a secciones censales. Se hicieron el proceso eh, utilizando criterios edificatorios. Se cortaron eh, en función de la edad de las viviendas eh, adyacentes, o sea, intentando que cayeran todas juntas. Eh, de edad parecida y de, y de tipología, porque para las medidas de gestión es importante saber si son unifamiliares o polifamiliares. Entonces, bueno, pues están eh, agrupadas un poco en función de esos dos valores. Eh, este seccionado no se pudo hacer para, no se ha hecho para municipios de menos de 2.000 do, habitantes, porque no ten la, la estatus de esa colección de variables que hemos visto antes, socioeconómicas, eh, no nos por secreto estadístico, no nos daba la información. Entonces, se ha seleccionado solo los municipios de más de 2.000 habitantes, en los que tienen menos, se ofrece el valor para todo el municipio actualmente. Entonces, bueno, ahora estoy viendo la, la, las secciones por vulnerabilidad de accesibilidad. Entonces, eh, si voy a la leyenda... Veo que las azules son las que hemos considerado vulnerables, las grises las que no son vulnerables en función de la accesibilidad y las transparentes son eh, las que no se han, no se han analizado porque, simplemente porque no tienen viviendas o, y no tienen habitantes, por tanto. Entonces, bueno, se han dejado un poco aparte. Y la información de verdad aparece cuando clicamos en una de las secciones. Entonces, ahora estoy en, en información de cada sección, primero tiene una información, un poco de resumen, el municipio, la orden a la que pertenece, eh, la población que tiene, eh, los hogares, que es un término de, pa de padrón, eh, y el número total de viviendas y la superficie total de esas viviendas. Y aquí ya nos empieza la información de la vulnerabilidad eh, en concreto, Nos está diciendo que es vulnerable, y luego tiene un índice de vulnerabilidad, que este en este caso, para la vulnerabilidad por, por accesibilidad, simplemente lo que se ha hecho es la proporción de viviendas eh, sobre el total de, que hay, sin ascensor y que tienen más de planta y están en más de planta más dos Entonces, en esa proporción se ha escalado a un valor de 100, esto simplemente es el, la, la, el valor más alto, que si era un 30%, pues se ha, se ha, se ha, movido a, se ha escalado a 100 y luego pues todas las demás pues, van un poco respetando ese valor. Y, eh, el Ventil lo que nos está indicando es que esta en concreto está, eh, pues está en el Ventil 20 o sea, está en el 5% de las secciones con mayor eh, vulnerabilidad con este índice más alto luego aquí ya nos, hay información más detallada con el número de total de viviendas eh, vulnerables eh, que son 230 en este caso mm, en, del total de 590 que hay en la sección y luego aquí ofrecemos el dato de eh, las que estarían afectadas. Si hay que hacer una reforma, vale, estas son las vulnerables, pero estas, que son las que están en eh, mayor de planta baja más dos, pero las de abajo también tienen que pagar eh, la derrama, pues estas serían las afectadas. Eh, esto para la vulnerabilidad por accesibilidad. Si voy a por la eficiencia energética, bueno, están, representa están representadas como vulnerables el 25% de las secciones que tienen el valor más alto de vulnerabilidad. Eh, para la eficiencia energética es un poco distinto. Las que se consideran las secciones vulnerables son todas aquellas que tienen más viviendas eh, más viviendas vulnerables, o sea, que están construidas antes de 1980, eh, que, que menos. Y entonces, lo mismo. Yo clico la, en, la, en, en la sección que veo que es vulnerable en este, y me está diciendo, primero, pues la información un poco general, aquí ya me está diciendo que es vulnerable el valor del, de, de, del índice de vulnerabilidad por eficiencia energética y aquí me está diciendo en qué porcentaje estaría, en qué, en qué ventil. En este caso estaría en el 30% de las más vulnerables. Y aquí ya, de nuevo, viviendas totales de, de, que hay en la sección, 900, de las cuales 800 estarían consideradas que tienen vulnerabilidad. Si vamos un poco más abajo, ahí está, un poco más, está un poco más detallado todo. Hay 88 viviendas de antes de 1950 en el edificio plurifamiliar, no hay ninguna en unifamiliar, luego eh, en plurifamiliar hay eh, 712 en este, en este rango de, de fechas y luego ya sin vulnerabilidad, o sea, edificios posteriores, o sea, viviendas construidas eh, en posterioridad a esta fecha de 1980 habría 174 si voy a la vulnerabilidad socioeconómica todo se complica eh, porque aquí las unidades ya son las personas ya hemos visto que, hay, que, que para calcular bueno, para calcular el índice se tienen en cuenta muchas variables eh, entonces entonces eh, aquí datos generales, aquí ya me está diciendo que es vulnerable, por debajo me dice el índice de la vulnerabilidad de esta vivienda voy a ir un poco, una, un poco más vulnerable eh, por ejemplo esta tiene un índice de 56, también escalado a 100 y luego me está diciendo que esta está entre el 10% de las, de las secciones más vulnerables y debajo están esas variables que hemos visto antes eh, todas para intentar ayudar a explicar por qué esa esa sección se considera vulnerable, están todas eh, promediadas eh, con la media, entonces, o sea, en, están en referencia a la media, entonces, todas aquellas que tengan uno estarían en la media, por debajo, por debajo de la media, por encima, por encima de la media. Entonces, llaman la atención estos valores, por ejemplo, de tasa de inmigración, eh, que no es de la Unión Europea, que tiene un 2,31, se escapa bastante de la media o que hay hogares monoparentales en el cual es el padre y la cabeza de familia, eh, es, o la tasa de desempleo, que es altísima, eh, y la tasa de renta garantizada también se dispara. Luego hay muchas personas percibiendo eh, las pensiones de vida y de edad, y un mogollón de personas discapacitadas en esta cosa, que están percibiendo eh, con, Complemento por discapacidad o lo que sea. Esto en cuanto a la vulnerabilidad socio socioeconómica. Si vamos al grado de vulnerabilidad, que es lo que he explicado antes, Ana, eh, sería. es. una especie de resumen. Eh, si voy a la leyenda, me está diciendo que el grado de vulnerabilidad, las que tienen grado 1, que están así en oscurito, son las que tienen las tres vulnerabilidades. Grado 2, la eficiencia energética y socioeconómica. Grado 3, eficiencia energética y accesibilidad. Grado 4, eficiencia energética. Bueno, El resto de combinaciones pues con distintos colóricos. Y si pincho en una de ellas, aquí simplemente es un resumen. Un resumen de que me está diciendo, vale, está, eh, aparte de lo de siempre, unos datos generales, me está diciendo que es vulnerable en las tres, me da los valores en las tres, en qué percentil. Eh, estaría cada una de las vulnerabilidades. y si luego quiero entrar en detalle, pues activo la capa, por ejemplo, en esta, llama la atención, eh, que está en el ventil de accesibilidad, en el 20. O sea, está entre las 5% más vulnerables. Pues luego pues, iría, activaría la capa de, de vulnerabilidad por accesibilidad y podría tener más detalle. Y bueno, esto en cuanto a las capas de sección, porque bueno, son importantes las secciones porque lo que estamos intentando es encontrar áreas de actuación. Pero eh, lo bueno de la eficiencia de, de la información de catastro es que podemos bajar a más detalle. La podemos representar incluso por parcela, eh, no por edificación, porque no existe esa, esa capa no está vinculada a las unidades urbanas, pero por parcela sí. Entonces, ya podemos bajar a un poco más de detalle. Si yo activo la capa de parcelas de vulnerabilidad energética y voy a poner por debajo la de eficiencia energética, veo que estas que están, eh, que son todas estas vulnerables por eficiencia energética, eh, bueno, pues hay parcelas dentro de ellas pues que no lo son. Eh, por ejemplo, esta de aquí, que está considerada, esta, esta sección, pues tiene esta, eh, voy a la leyenda, estas de aquí. Voy a la leyenda y veo que eh, esta de aquí es posterior a 1980, con lo cual no estaría considerada eh, como vulnerable. Y, sin embargo, estas amarillas, en distintos grados, pues me están diciendo en qué fecha está construida, grado de vulnerabilidad, de alguna manera, y, y luego qué tipología predomina en esa parcela de construcción. Y lo mismo para la, para la accesibilidad, para la accesibilidad me está aquí pintando por colóricos las parcelas que tienen problemas con la, con la accesibilidad. Si yo cargo la eficien, las secciones de accesibilidad, que son estas de aquí, pues estas que tienen accesibilidad, vemos que no todas las parcelas tienen efectivamente problemas. Y luego si clico tanto en las parcelas de uno a otro, aquí ya, ya no me aparecen los índices y... y, y y ni, ni los ventiles, ni eso, que esto ya es información de las secciones, para, porque es todo poner en relación unas con otras, pero sí que tengo información de la parcela, del número de viviendas que tendría eh, esos problemas de accesibilidad o de eficiencia energética. Por ejemplo, aquí me está diciendo que he pinchado en esta y me está diciendo que, eh, pues, eh, que hay cuatro viviendas que tienen el problema de, de accesibilidad. Eh, nueve que se verían afectadas del total de viviendas que son nueve en esa parcela eh, pues pues, pues que todas se verían afectadas de una manera o de otra y bueno esto ah y la última capa es expedientes de rehabilitación qué es lo que nos pasó un poco que cuando, en el catastro así como todo el tema eh, de cuando se hicieron las viviendas y, y todo el tema de accesibilidad y un montón de cosas más. El tema de las reformas, aunque sí que se incorporan o está previsto su incorporación, eh, hemos detectado que hay un retraso tremendo eh, y que no, los datos de catástrofe no valen para saber si una vivienda, una vivienda está, ha sido actualizada, ha sido, ha, ha sido rehabilitada o no. Entonces, lo que hicimos fue volcar. Eh, los expedientes de rehabilitación. Entonces, eh, aquí podemos ver qué rehabilitaciones se han ido haciendo. Pues, eh, están clusterizadas, si me alejo me va diciendo y si me acerco ya se van desagregando. Puedo pinchar en el cluster que me da la información, Mira, que tengo varias cosas activadas y puedo examinar los expedientes que se incluyen en el cluster o puedo ir directamente a, haciendo zoom hasta... Hasta el código de expediente. Entonces, aquí tenemos información de qué tipo de expedientes, en este caso de supresión de barreras, que se puso un ascensor, por supuesto, la subvención que se dio, cuántas viviendas están afectadas y eso. Esto en cuanto al mapa, eh, que es donde está el hueso de información, como digo, antes voy a activar alguna capa para que quede más lucido. Como digo, todo lo demás. Eh, viene para ayudar a encontrar cosas. Si yo me desplazo por el mapa, veis que todos estos gráficos se van actualizando y los indicadores también. Y si a zoom, van cambiando. Entonces, es para ver cuándo, esto me está diciendo cuántas secciones, cuántas viviendas eh, están vulnerables, cuánto... Pues eso, secciones. Aquí veo que hay 16 vulnerables por eficiencia energética, el 80% de las que están en el mapa eh, 20% son vulnerables por, eh, por social, de accesibilidad, eh, y hay 16 vulnerables, aquí por grado, tal, pero bueno, sin más es para, para encontrar. Y esto igual sí que tiene igual más interés en los indicadores, porque aquí nos hace un pequeño resumen, la columna de la izquierda nos está diciendo, todos los expedientes que estamos viendo en pantalla me dan un resumen de las viviendas que, que han puesto ascensor, eh, en este caso estoy viendo 651 viviendas del total de casi 12.000 que se han puesto en Navarra, que, eh, o sea, que han entrado en expedientes de, que han mejorado poniendo de ascensor. Y luego aquí hay referen, eh, la información de catastro eh, que está relacionada con esos expedientes. Y aquí con envolventes térmicas lo mismo, 256 de, de, de viviendas de, están viviendo de las 5.000 que se han reformado. Y el panel de selección de elementos, por acabar ya de enseñar el mapa, el panel de selección, de, lo que me permite es afinar el tiro un poco más. Tengo aquí las, las, las, los expientes de rehabilitación y quiero ver solo los de mejor envolvente térmica. Los filtro y solo los del año 2018. Pues ya están filtrados. Y, y, y luego pues quiero ver eh, las secciones eh, las secciones que tienen grado 1. Pues aquí está listados listado y me hace zoom a cada una de ellas. Y las, más si no tengo que andar buscándolas a lo loco. Y bueno ya por acabar, le quería explicar lo que ten, los próximos pasos siempre enfocados a mejorar las políticas públicas las públicas, eh, eh, que, la, eh, que le ha dicho Ana que, que está prevista una actualización de los datos, ahora mismo están a, a fecha de 2018, estamos actualizando ya eh, con, para, para este año. Los socioeconómicos se, se prevé que se actualicen cada cuatro años, los certificatorios cada dos, los expedientes de rehabilitación cada año. Una posible mejora eh, sería el reseccionado, de, de, de, o sea, un reseccionado haciendo las secciones más pequeñas, porque sí que es verdad que en algunas secciones se difumina un poco el efecto por ser las secciones un poco grandes. Bueno, cuando más pequeñas, más podremos centrar el tiro. Y luego las mejoras del visor, el que sea un poco más entendible para el usuario, está previsto hacer unos cambios y ya nos han pedido una herramienta complementaria para visualizar los datos por barrios, por municipios y por comarcas. Esto sería un poco. Ah, y bueno, en la herramienta hay un, un, un, un enlace al contacto para sugerencias y, y cuestiones y un pequeño resumen con cómo se han hecho las cosas. Esto es un poco lo que hay. Entonces. ...esas zonas que veis que no están bien determinadas porque puede que sea necesario el, el, el tener que dividir esas secciones. Porque ese es un trabajo que hacen los del equipo de usabilidad en la Subinsa. Van cortando y entonces en algunas cosas nos encontramos que hay zonas que no están bien reflejadas porque se diluyen entre otros entornos. Es decir, pues, de hecho lo habíamos detectado en Estella que ya sabemos que hay una zona que tenemos que cortar porque se nos mezclaban con... ...con otros ámbitos y daban datos erróneos. Entonces, sí que os queríamos animar a que a que entrarais... ...y que trastearais un poco porque al final tiene bastante bastante información. Javier, Caos es difícil explicarlo porque de hecho tampoco ha comentado... ...el, el plánico de la izquierda pues está relacionado con el cambio climático... ...ver cómo la progresión del cambio climático va cambiado en cada zona. O sea, tiene bastantes cosas como para... Sí, para jugar se puede sí. perder uno... El sí, puedes perder bastante, un rato, sí. o sea, sí. es como... Sí. Entonces, no sí, sé si... no, no, está previsto reseccionado, vamos a intentar hacer reseccionado por calles. Sí, en la medida que ese anonimato nos lo permitan, porque tenemos que jugar con esa doble escala, porque de hecho la, los datos que nos dieron el Observatorio de la realidad Social sí que nos lo dieron todo por, por, por parcelas completos, pero los de NASTAC fueron un poquito más reacios, entonces vamos a seguir cortando a ver hasta dónde nos dejan De hecho, en, la, en esa primera versión no se quiso cortar demasiado por si luego llegaba el Nasdaq y nos decían, no, tan cortaditos no. Entonces, vamos a seguir. El tema de secreto estadístico eh, tiene, que tiene sentido, o sea, no, no es que lo hagan por… Sí. No, no, <risa> no. Por portal, por, por nuestro objetivo no es decir, pero, pero sí que hay ámbitos que, que te dan más, más información si están mejor, más cortados. Entonces, lo que sí que os quería animar, si tenéis alguna pregunta o alguna… Aprovechando que están…